Buenos días, chicas, buenos días. Vamos a comenzar con su increíble historia. <risa> Hola, Miku, mi amor. Oh. Vale, vamos a dejar de molestar a Miku y vamos a iniciar el modo historia. ¿Es el videojuego? Mm. Vale. ¿Si ¿Es de acción o juego? ¿Es acción o no? Ay, no dudas, pero... eh, miren, pan. ¿Qué es esto? ¿Musi, musi? Ataxi, como, una, hotline, no? N, nani, yo, no, sin, pa, no, sin, pa, no, no, no, No entiendo, ¿Quieres que una waifu te llame ¿O, o llamas a una waifu o algo que no existe y ¿Este es un mensaje de ¿Cómo te No, ¿Te ah, no? Sé. No en ¿Tiene que... sentido? Solo que Míralo hasta el final. En los tiempos era peligroso jugar este juego. No. Ah, wow, reconfianza tiene esto, ¿no? Ok, parece divertido. ¿eh? Eh, cuando yo jugaba, no, pero era con la cara. Era con la cara. ¿no? Rocky. Hey. <ríe> ¿qué? Hey. ese. Come on, Dad. Ah, hey. Tentalo, Míralo bro. hasta el final.